¡Muy buenas! Pues en este vídeo os quería explicar qué técnica podemos usar para andar por la nieve, por el hielo. En estos días que ha caído el temporal Filomena tenemos que tener mucho cuidado al andar por estas superficies. Lo primero, como no, tener un calzado adecuado. Unas botas, si son de invierno, mejor. Que sean con la suela dura. Para que el pie resbale. ¿Y qué podemos hacer? Vale, pues esta técnica muy parecida a la técnica que usamos para correr por montaña también, porque la, la superficie es, es así también, resbaladiza. Además, vamos a velocidad y es también probable que nos podamos caer. ¿Qué podemos hacer? El peso del cuerpo tiene que estar encima de la pierna que apoya, para así que nuestra centra de gravedad caiga justamente donde apoyo y el peso caiga en vertical, no en una línea donde podamos resbalar, es decir, bien plantado. No. es decir, dar pasos más cortos, muchos más pasos cortos, para que el centro de gravedad siempre esté en una zona próxima al cuerpo, ¿no? si damos pasos más largos va a ser más difícil mantener el control. ¿Qué es la segunda cosa que tenemos que hacer? Pues estar preparado para la incertidumbre, es decir, para resbalar. eso siempre tiene que estar en nuestra cabeza, la probabilidad de que vamos a resbalar. ¿Qué más? Y la tercera cosa muy importante es tener el centro de gravedad bajo. Esto va a permitir también que en caso de caídas, pues el daño sea menor. ¿Vale? ¿Y, cómo? y además al tener el centro de gravedad bajo, pues nuestra sensación de confianza y seguridad va a aumentar. ¿Y cómo podemos mantener nuestro centro de gravedad bajo? Pues con dos cosas. Primero, manteniendo el culo abajo y segundo, teniendo las rodillas siempre un poco semiflexionadas. Os voy a enseñar. ¿Por qué? Porque en caso de resbalar siempre tendremos más eh, margen de seguridad y nuestra rodilla se puede mover si tenemos la rodilla completamente estirada no tenemos margen de maniobra vais a ver un, un ejemplo y la rodilla se mueve y... ¿Qué podemos hacer para minimizar las caídas que aquí siempre se pueden ocurrir por estos temidos resbalones? Pues igual tener el culo más bajo y prepararnos para la caída. ¿Cómo nos preparamos? Con las manos, con las palmas de las manos ya apuntando hacia abajo y también contrayendo el glúteo y todos los músculos del centro de nuestro core para en caso de caer. Bloquearnos, quedarnos como un bloque y no que el impacto sea menor, ¿vale? Entonces, ya sabemos, rodillas semiflexionadas, centro de gravedad bajo, pasos cortos y manos preparadas para caer y el peso encima del apoyo. ya que cuando vamos corriendo por montaña es igual. Y siempre no te olvides que resbalar no pasa nada, vuelves a colocar el pie debajo de tu centro de gravedad y continúas. Espero que os haya gustado este vídeo, que tengáis mucho cuidado con el hielo y que ahora sepáis cómo evitarlo. Ah, y una última cosa, también una técnica de seguridad que podéis hacer es clavar el talón. Lo primero es clavar el talón y así queda como un hueco para que no se mueva el pie y así poner también todo el peso y todo, todo nuestro peso ahí en ese punto, ¿vale? ¿Cómo sería? eso es clavamos el talón y luego apoyamos así el pie no se va para atrás y qué mesculatura podríamos trabajar para para que todo esto sea más sencillo pues los abdominales para que en caso de que nos vayamos a caer porque el pie lo hemos puesto demasiado adelante tener unos abdominales fuertes nos va a permitir recuperarnos y aquí esta fuerza de los abdominales hacia adelante me va a permitir recuperarme y también tener la parte de atrás, los isquiotibiales y el glúteo, duro precisamente para conseguir volver y hacer ese, ese movimiento hacia atrás. Ya por un lado, tener todo esto duro, los abdominales. ¿vale? Y esto es todo amigos, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en los siguientes vídeos uh, y disfrutar de la nieve el hielo del sol y ya está suscribiros